El moño lentamente Y de repente nada Esto es Nada de esto es tuyo. De es tu. No debería ser así Sabí que no tení Derecho a hacerme Todo lo que hiciste ah, Yo no debería estar aquí Mirando como fuerzas especiales Golpea un estrés ¿Entiendes?